Estimada Comunidad Marista de México, es todos nuestros alumnos, alumnas desde preescolar hasta la universidad, estimados padres de familia que han confiado en nosotros y en la educación que les ofrecemos, y a todos los profesores, profesoras, personal de nuestras escuelas y nuestros directivos. Nos da mucho gusto saludarlos, aquí mi hermano Luis Enrique, Luis Felipe, provinciales de México, y pues estamos deseosos de iniciar este nuevo ciclo escolar, 2022-2023, al cual desde ahora les damos ya una muy buena y cálida bienvenida. Después de algunos años, por fin ya tendremos un curso escolar completo, donde ya la presencialidad va a estar, ya es neta, pues, ya es completa. Eh, no olvidemos, hay muchas cosas que esta pandemia nos ha dejado y hemos aprendido. Hemos aprendido a trabajar de maneras diferentes. Hemos aprendido la importancia que tienen las personas por sobre las tecnologías y por sobre todo. Hemos aprendido la importancia de estar juntos. Hemos aprendido la importancia de vernos cara a cara. Hemos aprendido muchas cosas. Bueno, ojalá que no caigamos en la tentación de volver a los tiempos de antes. Que no caigamos en la tentación de querer... Seguir trabajando como estábamos acostumbrados anteriormente. Si con esta pandemia aprendimos nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de estar presentes, nuevas maneras de, de interactuar con nuestros alumnos y nuestras alumnas, aprovechemos No las dejemos. Continuamos en ellas. Estamos también iniciando, bueno, ya hemos iniciado el año de las vocaciones. No olvidemos. Que estamos todos y todas llamados a vivir, a hacer vida, a cuidar el carisma de Marcelino Charmaña. Estamos en el año de las vocaciones maristas. Que no se nos olvide que tenemos esa vocación bien específica a continuar lo que Marcelino un día empezó. Y esa es nuestra misión. Que no se nos olvide que nuestra misión de dar a conocer a Jesús, de hacerle amar, Sigue presente, sigue viva y que nos toca. Te toca maestro, maestra, te toca padre de familia, te toca alumno, alumna de nuestros colegios. Todos tenemos nuestra propia misión, todos tenemos nuestra propia vocación. Marista. Y para nosotros, como hermanos maristas y comunidad educativa marista, la vocación educativa es muy importante y para nosotros es parte de nuestra identidad. Un ejemplo muy hermoso reciente o de reciente memoria es Francis Queré. Es un arquitecto de Burkina Faso, quien justo el año 2022 ganó el premio Pritzker. Es el premio, que se, es el premio que se le otorga a arquitectos reconocidos, un equivalente al premio Nobel en áreas de ciencias y de paz, etcétera. Este arquitecto, Francis Quere, eh, tuvo muchas limitaciones en su infancia y para él fue muy difícil poder acceder a una educación. Gracias al apoyo de su papá y de cada una de las personas de su comunidad pudo comenzar su proceso educativo que él pudo aprovechar y posteriormente, como vocación, fue capaz de devolver mucho de lo que él aprendió a su comunidad. Como una vocación de arquitecto, pero al mismo tiempo una persona que aprendió y pudo llegar a ser lo que es gracias a la vocación de educadores que estuvieron a su lado. Que el ejemplo de él, como de tantos eh, profesores, profesoras, padres de familia, nos impulsen a dar lo mejor de nosotros y trabajemos codo a codo, eh, con mucho entusiasmo, para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes Tengan las mejores oportunidades educativas y puedan ser las mejores personas para nuestro mundo que tanto necesita. Un excelente año para cada uno, para cada una. Y no olvidemos, cuidar y generar mucha vida marista. Éxito de este año.